Dos y tres, digo cuando estemos en línea. Sí. No sé quién. Alguien tiene abierto el micrófono. Tato. con. Okay. Muy bien, ya estamos transmitiendo. Pues bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al, a la penúltima sesión de, de, de, de, del primer bloque del seminario de, del cuarto aniversario de la UICSE, Recuento y Reflexiones sobre la Investigación en la Tesis Tacala. Eh, en esta ocasión nos, nos toca el tema de la panorámica histórica del proyecto de neurociencias, a cargo del Grupo de Investigación en Neurociencias. Y en este caso nos acompañan el doctor Mario Rodríguez, el doctor Juan Manuel Arias, y el doctor Jorge Bernal. Y bueno, les, les voy a pasar literalmente la conducción de este evento, pues, pues somos todos suyos, ¿no? Este... Muy bien. Gracias, Alejandro. Este, pues buenas tardes a todos. Eh, quiero anticiparles que el buena parte de la presentación si no es que la mayoría este, tengo que agradecerle a la doctora María Rosa porque ella ya había ha hecho una presentación anteriormente y gentilmente me, me envió la, la presentación y creo que eh, es lo mejor porque yo la verdad no soy muy bueno eh, juntando datos ni ni fotografías, ni, ni nada, ¿no? Este, voy, a, voy a las reuniones, pero nunca se me ocurre fotografiar. Así es de que este, le agradezco mucho a la doctora que, que me haya prestado la, la, la, la presentación que ya, ya había hecho. Eh, también le quiero agradecer al doctor Mario y al doctor Juan Manuel que gentilmente aceptaron estar conmigo aquí en en esta presentación, por dos razones, eh, este, les agradezco mucho porque, pues, ni siquiera, ni en la WICSE, ni en el proyecto de, de neurociencias soy de los que más años tiene. Así es de que, este, pues, el doctor Mario Rodríguez es el que uh -huh. tiene más años aquí en uh -huh. perdón, en el proyecto el de decano. neurociencias, ¿no? Y el de canas. Eh, y pues él conoce más la, la historia tanto del laboratorio como del, del proyecto, realmente. Y del doctor Juan Manuel este Arias, porque a pesar de que ya tiene algunos años acá, pues es de los que este, menos conozco su, su línea de investigación. Los jovencitos. En la actualidad, ¿no? En la actualidad. Así es de que este, preferí que, que ellos eh, nos hablaran en su momento de. Este, de las líneas de investigación, de, de labora, del laboratorio de neurometría y el de biofísica. Este, pues voy a, voy a comenzar, eh, voy a compartir la pantalla, eh, reduje la, la presentación que me hizo favor de enviarme la, la doctora María Rosa Había como inicio unas puertas de cantina y pues como yo con eso no me llevo, este, las quité. Aunque por ahí se diga lo contrario. Este, bueno, pues, eh, parece ser que esta historia comienza prácticamente con, con la inauguración de la Wix, ¿no? Hace rato me salí porque Perdón, Jorge, Ajá. te interrumpo. Haz tu presentación completa, ¿no? Que sea, que ocupe la pantalla completa para que no veamos la. Ah, ya. Yeah. ¿Y eso cómo lo hago? Acá en el, en el icono el de... a, a, abajo a la derecha hay una como una pantallita. Exactamente ahí. Ya. Yeah. Y okay. ahí estás en la. Creo que esa no es la primera, ¿eh? Bueno, eh, les, les decía, parece ser que la historia del proyecto, pues igual que lo que eh, presentaron ya con relación al proyecto CINA, ¿no? Y apostó de cuando era, pues todos los, los, los, los, los, los, los, los tres, creo que eran tres proyectos pioneros, ¿no? El de Miguel y este su laboratorio, bueno, su, su grupo de investigación, eh, el de CIMA y este de, de neurociencias, parece que ser que fueron los que primero empezaron a trabajar acá en, en, en la que eh, Les decía, me salía a ver y veo que se inauguró en 1982, ¿no? El, el edificio. Y como vieron... Este, podrán ver en, la, en, en esta diapositiva, esto comienza en 1984 y el proyecto de neurociencias pues originalmente eh, y, eh, integrado por el doctor Jesús Machado la doctora Talia Harmony el doctor Javier Flores y el doctor Víctor Alcaraz eh, no sé muy bien la línea del doctor Víctor Alcaraz. Mi buena parte de la formación y de la de las actividades académicas que yo tenía, pues las realicé allá en Ciudad Universitaria y se si escuchaba hablar del doctor Alcaraz, de algunas líneas, que por ahí Sara Cruz probablemente me puede corregir, de las líneas que tenía por acá, parece ser que tenía que ver con la recuperación de, de de las lesiones de médula espinal, algo así. Este, no, no recuerdo bien. Eh, lo que sí sé del Javier, del doctor Javier Flores, porque tuve la fortuna ya de, de cuando entré aquí a trabajar, de, de convivir con él, eh, varias veces, este obviamente de la doctora Talia Harmony, y, eh, no convivir, pero sí sabía muy bien el tipo de investigaciones que se hacían en el laboratorio del doctor este Machado. Eh, hago hincapié en, en los laboratorios porque hasta donde sé el proyecto de neurociencias o grupo de neurociencias, como lo queramos llamar, está organizado de manera diferente a los otros grupos de investigación, porque somos efectivamente eh, eh, nos identifican como un grupo pero en realidad está formado por varios laboratorios y en su estructura original cada uno de los laboratorios eh, con un responsable ¿no? y esta organización perdura esta organización así así ha quedado entonces pues en, en aquel entonces pues el doctor Jesús Machado como jefe de, de laboratorio de neuromorfología, la doctora eh, Claudia Harmony, como jefa del laboratorio de neurometría, y el doctor, este, ya se me fue el nombre, es, de Javier Flores, como eh, jefe del laboratorio de electrofisiología no digo del doctor Víctor este, Alcaraz porque les digo, no, no, no, no sé muy bien cómo, cómo estaba él aquí. En el, en el chat mencionó esta María Rosa, que el doctor Alcaraz se, se dedicaba a retroalimentación y neurodesarrollo. Ah, bueno. Este, así de, de grueso, ¿eh? este Ok. Este, bueno, pues ya, ya, ya se aclararon este, las líneas de investigación. Este, vamos a continuar. Eh, de los primeros integrantes, bueno, como está, ya, ya vimos, estaban estos doctores y como las, la secretaria, pues continúa, ¿verdad? La, este, Alicia Cruz. Eh, no se ha rajado. Eh, nos ha tenido paciencia. Mire, ella, ella lleva está más que yo. Okay. Sí. ella Yo creo que ella podría contar mejor la historia. Yo creo que sí. <risa> hice hice <risa> oh, mal el nombre. Claro. Debía estar aquí junto conmigo al médico. Sí. No. La verdad que se me ocurrió. Pero bueno, pues ella este, eh, inició como secretaria del proyecto y ya ha continuado. ¿no? Y yo decía que pues yo creo que nos ha aguantado a todos. Y este... Ahora bien. No me... ah, ya. Ya. Otro, otro de los aspectos que me parece importante eh, resaltar con relación al proyecto es que casi al mismo tiempo pues, se hace la, la maestría de neurociencias. No me... ah, Esta maestría otro, nos... otro en los aspectos que me parece duró, ah, no. digamos, todavía... Hacia, hasta los años noventas este, estaba funcionando y desaparece cuando eh, se, hay la reorganización del posgrado en, en la universidad eh, lo, lo, lo quiero mencionar porque en realidad la, la maestría y el proyecto de neurociencias funcionaron siempre muy fusionados. De hecho, este, cuando yo llegué aquí al laboratorio de neurometría, este, pues yo lo veía como una sola, ¿no? Pues este, lo, todos los maestros, o la mayoría de los maestros de, de, la, de la maestría, eran los mismos investigadores de cada uno de los laboratorios y otros eh, profesores de aquí, de la, de la facultad. Este, Acá la recuerdo yo a, al doctor Peñalosa dando, dando clases. Mario este sabe mejor de esto. Creo que el doctor Vaca también estuvo dando clases aquí en la maestría. Y algunos otros profesores de, del sinvesta entre los que recuerdo estaba Daniel Martínez Bonco. ¿Verdad? Este el SIMESP, sí, el Simbestap, sí. Ubaldo sí. García también me ha comentado usted. Ubaldo. Ubaldo García es la de No sé okay. si es, no sé si quién fue el tutor de Ubaldo García, el doctor, es, ay, cómo se llama este hombre, que fue el que hizo el proyecto de la Torre de Investigación de Medicina, se si me va a su nombre. No sé. Ubaréchiga, no sé si él también mm, estaba no. ahí. Ubalichiga, no, no. no. Este, y otros profesores que se me escapan, ¿eh? de aquí mismo en, en Iztacala que estaban Benjamín este... Domínguez. Ah, Benjamín Domínguez. Florán, el... ah, también. Ya, ah, pues ah, este, a nosotros nos tocó, eh, ahorita que está hablando Juan Manuel, este, pues éramos compañeros, Juan Manuel y yo. En fin, ahí había una cosa chistosa, ¿verdad? Porque éramos compañeros en unas clases y yo daba otra clase. Así es de que, bueno son de las cosas chistosas que ocurrían, pero les decía, este, el, el asunto era que eso, que, que estábamos como muy fusionados, no se lograba distinguir, digamos, administrativa, alguna diferencia administrativa, porque, pues, allí, allí estaban todos los profesores, estoy hablando del tiempo de cuando yo llegué, después me metieron a dar clases de, de computación ahí en la en la maestría, pero este, bueno, pues yo apenas tenía la licenciatura, aunque en aquel tiempo se podía, ¿no? Se, se valía eso, en, en situaciones este, especiales. Y ahí me quedé dando esas clases hasta que se terminó la, la, la maestría en neurociencias. Pues esta, esta maestría en realidad también tuvo un papel importante porque varios de, de, de los alumnos, de la maestría, finalmente terminamos como profesores y como investigadores aquí en la UICE, en el proyecto de investigaciones. Por eso lo, me gusta este, recordar esta, esta etapa, ¿verdad? Porque me parece muy importante, ¿no? Cómo, cómo fue posible que esto catapultó, digamos, el desarrollo de, de varios de los laboratorios y, y actualmente aquí estamos, este en eso y fue posible también gracias a que hicimos la maestría ingresar al, al doctorado una vez que ya este se hizo todo el reacomodo del posgrado en, en en la universidad este muchos de los profesores pues en, hicieron su doctorado en, en el doctorado en psicología yo no no porque no hubiera querido sino porque les decía yo que toda mi mi actividad académica estaba ya en Ciudad Universitaria y en aquel entonces estaba trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Este, cuando llegué acá, pues obviamente eh, dejé de laborar allá, pero ya tenía muchos contactos, ya tenía trabajo hecho por allá, en fin, este, y esa fue la historia de por qué hice yo el, el doctorado en, en ciencias fisiológicas, así se llamaba el, el doctorado que se daba ya en el instituto. Pues aquí hay algunos de los. Eh, la primera generación está Laura Colín, eh, Pilar Freijo, que, que ya veremos que ella fue una de las primeras integrantes del laboratorio con el, con el laboratorio de electrofisiología. Eh, Eduardo, el famoso lobo, que era muy conocido. Este aquí está, era muy conocido, no no solo entre nosotros, sino en la, en la facultad, el doctor Pablo Rasgado, profesor de la este, de la carrera de medicina, eh, el doctor, se me va el nombre, otra vez, Alejandro Basaldúa, Alejandro Basaldúa, este, pues ya, ya, como está ahora, ¿eh? No se crean si en su tiempo no está sí. bien. Este, no conozco a este, de, este, a este alumno, doctor, no sé quién sea, y a la que sí conozco es a, a Jacqueline Becker, este, estuvimos trabajando aquí en el laboratorio, pero me decía Mario que no, que ella no era alumna de la maestría. Sí, no, este. sí, no estaba inscrita en la maestría, estaba, trabajaba con nosotros ahí en neurometría. Ajá. Y la otra persona que está acá con la blusa roja, tampoco la conozco. ¿no? Blanca Pérez. ¿A poco es Blanca? Es no me digas. Blanca. ¿Sí? Sí, ¿Bien? Sí, ella es Blanca. Sí, la conozco. Este, pues Blanca Pérez. este Ella de Monterrey. De, Monterrey, uh -huh. de Monterrey. Ya es, se puede vivir. Así es. Bueno, pues, este... ¿Cuál fue el...? El, el objetivo con el, que, con el que se inició, digamos, las labores en, en el grupo de neurociencias, pues principalmente hacer investigación básica y aplicada. Como su nombre lo, lo dice, pues tiene que ser de, de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Y ya se decía que, te, que se iba a hacer tanto en poblaciones de sujetos normales como aquellos que tenían algún alguna enfermedad, alguna alteración en el sistema nervioso, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que ha seguido, ¿no? En términos generales, el objetivo este, ha continuado y para ello, les decía, se formaron los eh, laboratorios, el laboratorio de neurometría, el de electrofisiología y el de neuromorfología experimental y aplicada. Eh, brevemente les hablaré del, de cada uno de los laboratorios eh, afortunadamente están aquí este, María Rosa eh, para me corrija cuando hable de lo de neuromorfología pero pues bueno en realidad les decía son las imágenes que ya me envió y este, quizás eh, el doctor Juan Manuel aclare algún, algo que se me vaya de, con relación a electrofisiología porque ha estado también en colaboración con este, con el doctor Jaime Barral que es el responsable de de este. eh, en el caso del laboratorio de neurometría que como les decía la fundadora fue la doctora Talía Harmony eh, pues al menos no sé si este sea el objetivo el, el tema con el que ella inició sus investigaciones cuando yo llegué ya estaba este, pero Mario quizás puede, podrá corregir pero este pues parecer que así fue, no ella empezó a estudiar las alteraciones pues yo diría más bien electrofisiológicas que se presentaban en los niños con trastornos de aprendizaje porque pocas evaluaciones se hacían hasta donde yo recuerdo no se hacía gran cosa recuerdo yo que se hacían eh, pruebas del, con el whisky Uh -huh. este, algunas proyectivas llegué a ver por ahí, pero principalmente eh, se, se abordaban los estudios con, para clasificar a los niños con base en su y en algunas pruebas de, de lectura o que así llegaban ya los niños este, con algún tipo de diagnóstico y se estudiaban eh, con dos técnicas principalmente que era la, la, la, el electroencefalograma y los potenciales evocados pero los exógenos, ¿no? Entonces hacían este, potenciales de tallo, tallo cerebral los hacía uh -huh. este, la doctora Marosi y los eh, potenciales evocados visuales, ¿verdad? Uh -huh. que, pues, hacia, este, me acuerdo Jacqueline estaba muy metida Mario ya estaba también en eso, pero, este, ah, pues estabas ya, ya, no, recuerdo que, que el doctor Mario fue uno de los primeros que empezó con los potenciales cognitivos porque ya recuerdo que uno de sus primeros trabajos fue sobre atención, ¿no? Este, y creo que fue atención auditiva, si no mal eh, recuerdo. En fin, este, esos fueron los, los... Las líneas, pues, que se ocuparon. Pero obviamente, este, bueno, aquí están los de los primeros integrantes del laboratorio, está la doctora sí, la Marossi, que todo el mundo la supongo la tiene en mente, porque muy querida por casi toda la gente aquí en la UICSE. ¿eh? Este Jacqueline Becker, eh, psicóloga que venía creo que de la náhuatl, no, no recuerdo de dónde. Sí, de la náhuatl. Y este, Marisa Landazuri, que en paz descanse, ella eh, sí. estuvo aquí y después, eh, no sé bajo qué circunstancias, pero después estuvo trabajando en CIMA, hasta donde, en el proyecto CIMA, no en CIMA, en el proyecto CIMA. Ahí estuvo, ahí estuvo trabajando. Eh, otros de los integrantes, bueno, el doctor Mario, este, el maestro... Alfonso y Talia Fernández, estuvo trabajando un buen rato también aquí en el laboratorio hasta el momento en que emigraron al, al Instituto de Neurobiología. Eh, se integraron posteriormente eh, Juan, eh, Guillermina Yáñez, eh, Josefina Ricardo y Belén Prieto, este, de las que ya no trabaja acá. Pues Josefina Ricardo, que también se fue allá a neurobiología, y pues bueno, pues ya ha fallecido también en paz descanse. Entró también a trabajar este, el doctor Arturo. ¿Arturo? No. Antonio, ¿no? Antonio. Antonio, Antonio, Antonio Bousas, Fernández Bouzas. Fernández Bouzas. Eh, pues esposo de la doctora Thalía, eh, como técnica académica Lourdes Dubiano, es la única técnica que ha estado aquí en, en el laboratorio, y este, Héctor Rodríguez como un ingeniero en computación que nos ha ayudado a resolver muchos problemas que se nos presentaron, sobre todo al principio, cuando se trabajaba pues, realmente este, con los cables ahí de las computadoras para poder sincronizar los equipos de registro con las computadoras de estimulación, entonces había que hacer ahí una serie de conexiones, adivinar cuáles conexiones eran las que había que hacer y la programación, verdad, para poder capturar la señal eléctrica que este... Que, que salía de los amplificadores pero sincronizándola con la estimulación que daban las otras computadoras y tenemos aquí al doctor Vicente que afortunadamente este, todavía contamos con su colaboración Él es, está inscrito a la carrera de, de medicina y eh, gustosamente nos ayuda en la evaluación neurológica de los pacientes que vienen este, aquí en prácticamente cada uno de los protocolos experimentales. Eh, de este tipo de, de población, en realidad, pues casi la mayoría que, que vienen acá, pues son niños, ¿no? Niños que tienen pues, algún trastorno en el neurodesarrollo. Uh -huh. eh, eh, aunque, aunque comenzamos viendo a los niños con trastornos de aprendizaje, esto se ha expandido en los últimos tiempos y ahora eh, estamos viendo ya niños también con espectro autista allá a los niños también con problemas de hiperactividad eh, se empezó prácticamente con, con la evaluación electrofisiológica se eh, estudiaba arduamente la relación que había entre los distintos procesos cognitivos y la fisiología cerebral, la electrofisiología cerebral. Pero ahora, este, ya les hablará un poco más el doctor Rodríguez, hemos eh, avanzado y estamos ya con algunos eh, programas de tratamiento. Y tra tenemos este tratamiento eh, en los niños con trastornos de aprendizaje, eh, en los niños autistas. Y eh, estamos implementándolo también en los niños hiperactivos. Este son, digamos, de los proyectos eh, más nuevos que han empezado ya a dar algunos frutos y pues estamos muy eh, ilusionados, eh, contentos, porque al menos los pocos niños que hemos empezado a atender este, se han visto grandes eh, cambios este para bien. Bueno, en el caso del laboratorio de electrofisiología, que como decíamos fue fundado por el doctor Javier eh, Flores López, eh, pues empezaron para estudiar la electrofisiología, eh, pues en el ojo del, de la cocina, ¿no? Parece que estaban estudiando distintos receptores este, eh, en la, en la, y estudiando la, la retina. Esto, por ahí vi que estaban estudiando también eh, los que estaban asociados con los ciclos de luz, oscuridad, etcétera ¿no? Esta fotografía muy buena, muy antigua este, este, nos muestra aquí a Jaime Jaime Barral y acá tenemos a ¿cómo se llama Mario? ¿te recuerdas? Este, es... es neto Neto, es Neto, Neto. exactamente, Neto Ernesto Neto. Pardo, exacto, es Ernesto Pardo, mira sin barba no lo recuerdo, ok, permítanme tantito, es Ernesto Pardo y eh, una cosa que, que no está en la presentación es que, y me acordé por él, este, Híjole. Deje, déjenme nada más mandar un mensajito, ¿eh? porque es mi hijo. Perdón. Pero ya ven que esto de los hijos así es. Híjole, no no te dejar. preocupes. Me... Este, bueno, yo por eso pensé, yo, en lo que Jorge, Jorge regresa, por, es por eso que pensé que Hugo una, Arechiga podría haber estado por. implicado por acá. Porque bueno. al final de cuentas sabía que ahí trabajaban con la COSIL y, y hacían mm. registros electrofisiológicos. Ya. Pues sí, no pero sé, él no, no formó parte de Neurociencias, que yo sepa. No no, no, no sé este si Javier Flores tenía algún nexo con él, ¿no? Este, no sabría decir. Más, más estrecho, pues, ¿no? De que le hubiera dirigido la tesis o algún trabajo. No, no sé. Pero pues yo puse a los que integraban Neurociencias. Claro, ¿no? Entonces, sí, en ese. Nada más. Claro, sí. ¿Pero con quién decían? Hugo es que Aréchiga. Con... Ah, con Hugo sí, no, no. No, yo creo que no, ¿eh? No. Este, yo creo que Hugo uh, Arechiga no, este, no, no llegó aquí a, a estar, pues, con, con la planta docente, no. Bueno, este, les decía un dato ahí: es que del de, de, de, de, de proyecto de neurociencia salió la formación de otro grupo, que no sé si recuerdan, que es el grupo de estudios de la ciencia que justamente lo formó este, Javier Flores, y ahí estaba Ernesto Pardo. Uh -huh. Pero Javier Flores siguió siendo responsable del laboratorio de electrofisiología. Bueno, este... Ya no sé por qué no funciona esto. Ya. Eh, originalmente, bueno, pues aquí está este, Norma Blasquez también, esposa de Javier Flores ella estaba ahí en el laboratorio Pilar Freijo que había sido alumna como ya habíamos dicho y este Jaime Jaime Jaime Barral y les digo el, el, el proyecto de estudios de la ciencia de la ciencia se formó con Javier Flores y Norma Blasquez este, Ernesto Pardo mientras que eh, Jaime y Pilar se quedaron a cargo del laboratorio de electrofisiología, si no mal recuerdo, así estaba. Y en aquel entonces también, que no se me escape, Enrique Montiel, que ahora está acá en... Como responsable se quedó Pilar y Enrique Montiel como su estudiante. Ah, mira. Y así fue. Ok, y entonces Jaime estaba colaborando. Ándale, sí, eran como uh -huh. colaboradores. No, Jaime, digo, Jaime me ha comentado, creo que en aquel entonces él estaba más bien en su, en su zoología, ¿no? Dando clases de zoología. Uh -huh. y trabajaba acá. Bueno, eso es lo que he entendido de lo que me comenta Jaime. Uf. Pero bueno. A... Bueno, este... Pues así está este, este asunto en electrofisiología Pues con todos los movimientos que, que hubo, este, salió Pilar Freijo, no, no, no sé este, las razones porque salió de aquí del, de Iztacala. Javier Flores ya se había ido también a la Facultad de Medicina. Perdón, Pilar que, se casó y se fue a vivir a Ah, estaba porque en el norte, ¿no? Y... en el norte, Pero, Coahuila, creo. Sí. Allá sigue. Y por eso por se eso fue, Por eso se fue, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue la razón. Este, Pues les digo, hubo esos movimientos. Este, Jaime se quedó este, pues, prácticamente solo porque este Enrique, cuando se fue, este, Pilar, se fue al laboratorio allá a, a, con ustedes, este, María Rosa, no sabes. ¿Quién? Enrique Enrique. Enrique, Enrique. Enrique se fue al laboratorio a hacer, a terminar la maestría con Fernando. Ay, ¿no? ya, ya y se quedó usted. ahí ya como con unas horas de asignatura. Ajá. Entonces ya por eso bueno. formó parte del laboratorio en ese entonces de Fernando. Ah, bueno, Cuando se fue así. Pilar, sí. Ok, y entonces pues ya se queda prácticamente solo este Jaime, pero la verdad que este pues, se bajó, porque o sea, aún estando solo, se va a hacer su, su doctorado allá en, en, en fisiología celular, ¿no? Ajá. Y con ahí José es, Vargas. Con José Vargas, y pues ahí prácticamente se forma y se continuó trabajando acá en el, en el laboratorio. Pues, ya una vez que adquirió pues, los grados, pues, pues fue como fue obteniendo ya posición mejor. Y bueno, pues la, eh, eh, eso hizo posible que se quedara él ya como jefe de laboratorio de electrofisiología. Este, se le dieron algunas horas de ayudante que todavía tiene por ahí, que han ido cambiando los diferentes ayudantes que, que ha tenido, este, pero pues prácticamente... Él ha trabajado con, con ese ayudante y los estudiantes que le llegan tanto de la licenciatura como de la maestría. ¿no? Este, lo que él ha estado estudiando pues son electrofisiología, es con las rebanadas de cerebro de, de, de, de, de la rata y este, de la tortuga, ¿no? de Dejó los, este, los acosiles, eh, y si pasan ahí por. Su laboratorio tiene ahí prácticamente, o no sé si todos o muchos de los pósters que, que presenta ahí los va poniendo, entonces ahí se va uno dando cuenta de qué es lo que lo que hace este eh, Jaime. Este, bueno, las líneas de investigación que ha estado manejando eh, prácticamente eh, han estado, han venido del, de, de la cosil. Y en la actualidad, pues les decía, este, con eh, la, la tortuga y con este, las ratas, estudiando principalmente las aferentes mutamatergicas en el miostrado, en los ganglios basales en general. ¿no? Y bueno, pues vamos al laboratorio de neuromorfología, que yo preferiría que dijera, este, que, que lo, que lo viera, así que yo voy pasando, María Rosa, y pues tú estás aquí, yo creo que es mejor que tú digas, ¿no? ¿Cómo va, va la cosa? Bueno. Acá? Este, ah, te hay. adelanto que eh, quité varias. Ok, ¿no? sí, está bien. Pero creo que se quedaron las, las, las principales. Ok. Tú me dices, Juan, que... Cuándo adelante, tú? adelante. Bueno, como les dijo... Jorge eh, fue fundado por el doctor Jesús Machado y él pidió que se comprara un microscopio electrónico y se hizo trabajo sobre envejecimiento y alcoholismo, principalmente en ratas y en humanos. ¿Me pasa la que sigue? Y bueno, como les decía, fue fundado por el doctor Machado en el 82, y se originó por la necesidad de estudiar desde el punto de vista morfofuncional las alteraciones que subyacen a las diferentes enfermedades neurodegenerativas, haciendo especial hincapié en la enfermedad de Parkinson, envejecimiento y tumores cerebrales. También se trabajó el síndrome de feto alcoholizado y, y alcoholismo, con las técnicas clásicas del Ramón y Cajal, principalmente técnicas histológicas para morfología. La que sigue... Y bueno, inicialmente estaba el doctor Machado con Jesús Espinosa y Patricia Ley, que antes de Patty llegó otra persona que yo no conocí, que no recuerdo cómo se llamaba, que fue el técnico de microscopía electrónica, también estaba Juan Baladez y Laura, como primer estudiante de, de la maestría de neurociencias estuvo con él. Y aquí está Blanca, pero Blanca no formó parte del laboratorio. Este que está aquí es el hermano de Chucho, que fue colaborador de Machado durante muchos años y se murió. Y entonces, o sea, trabajaba con los dos hermanos Espinosa, pero ya se quedó Chucho, ¿no? ¿Me pasas la que sigue? Luego entramos como estudiantes de la maestría Yamile, Raquel y yo. Y yo me quedé en el laboratorio, bueno, él fue mi tutor de la maestría y me quedé en ese laboratorio, como decía Jorge, no que muchos nos integramos a, a la planta docente de ese proyecto. Y la que sigue, bueno, estamos con Chucho en el microscopio ori este, electrónico oh, original, que ahorita ya no está este microscopio, conseguimos unos seis este ya se le regaló, creo que a la FES Pauticlán y la otra. En 1991 llegó Fernando García y entró Verónica Naya como estudiante de la maestría igual que Enrique y más adelante entró César Sánchez Vázquez del Mercado también como estudiante de la maestría y, y asesorados de Fernando y se continuó con la línea original de que estaba de enfermedad de Parkinson. En el 99 se va Fernando y me quedo yo como responsable. Hicimos varios proyectos que algunos se siguen este, llevando a cabo y otros han ido cambiando a través del tiempo. Este, en ese entonces me metí al doctorado y e hice este, pro, este proyecto de síndrome de abstinencia al GABA con Simón Brailovsky, que durante estando yo con él este, fue que falleció y entonces tuve que cambiar a alteraciones por ozono y otras cosas, ¿no? La que sigue. Y bueno, en ese entonces ya nos quedamos Vero, Laura, Enrique y yo. Vero ahorita ya no está en el laboratorio, ni Laura. Laura ya se retiró. estábamos Enrique y yo y ahora está José Luis, que se quedó con la plaza de, de Laura. Y bueno, los integrantes, el doctor Jesús Machado sigue colaborando con nosotros. Aquí se analizan tejido de pacientes que opera con epilepsia intratable. Lichita, que siempre ha colaborado con, ha colaborado con nosotros. Patti y Jesús como técnicos auxiliares. Uno de histología y el otro de microscopía electrónica. Y luego entraron este, estudiantes, Ana y José Luis, que llegaron conmigo como estudiantes de licenciatura. Hicieron maestría y doctorado también ahí en el laboratorio y siguen colaborando con nosotros. Ese otro alumno que estuvo ahí con nosotros haciendo su maestría de ciencias biológicas. Y este, a ver qué sigue. Y bueno, básicamente los proyectos es evaluación de modelos de enfermedad de Parkinson. Ahora estamos haciendo modelos de este, Alzheimer comparación por sexo y respuesta a diferentes tratamientos y neurogénesis en el modelo de enfermedad de Parkinson en respuesta al tratamiento con melatonina. Actualmente es lo que se está trabajando y el de, el de Alzheimer. Estos son los proyectos que en ese entonces, cuando hice esa presentación, se tenían y ahora hay unos nuevos. ¿Me pasas la que sigue? Y bueno, ahí estamos todos que ya les digo, Laura ya no está, todos los demás ahí seguimos. Eh, ya va a estar a la, la última. Gracias Ajá. María Rosa. No sé si quieras agregar algo más. No, no, no. ¿Está no. bien? Todo bueno, Pues entonces, este, le, le voy a, a, a ceder la, la palabra al doctor Juan Manuel Arias, este, pues es, les decía, de los de, de los que tienen laboratorio pues el más reciente ingreso, el funda el laboratorio de biofísica este, que es, ha estado colaborando con el doctor Jaime, Jaime Barral y este, bueno, pues ya les platicará Gracias José ¿sí ven mi pantalla? que de hecho debe verse una página en blanco nada más sí, si lo... sí se ve sí. ok este mi historia aquí es corta, entre comillas, porque como bien dice Jorge, tengo ya algunos años, ¿no? o sea, no soy un, no soy un, un este, un cachorrito, no soy una, una persona muy joven acá, pero, pero sí soy tal vez el más joven hasta donde yo sé, ¿no? En, en términos de, de edad académica en el, en, la, en el área, ¿no? Entonces, básicamente mi mi interés eh, en gran medida siempre ha sido, como Jorge lo señaló al final de, su, de, su, de la ponencia, ha sido la biofísica de canales iónicos. Y, y tuve la fortuna de estar con una persona muy reconocida después de mi estudio. Soy, soy, aunque soy bioquímico de formación, porque mi, mi doctorado es en, bio, en el área de bioquímica, en realidad con Agustín Guerrero, que fue mi tutor de, de doctorado, eh, el trabajo que hicimos fue el, el impacto de calcio en la muerte celular eh, programada que es la apoptosis y necesitábamos explicar cómo se, se introducía ese calcio a las células y estudiamos poner algunos canales iónicos que pudieran estar involucrados. No teníamos y seguimos sin saber qué, qué canal es, solamente lo podíamos registrar hacíamos lo que se le llama un registro de canal eh, unitario, es decir, podemos tener la capacidad de, de, de registrar una sola molécula con, con, con, con una técnica que se llama el patch clamp. Entonces este, veíamos una asociación entre la actividad de ese canal cuando las células se inducían a muerte y como ese canal era permeable a calcio, pues o era el, el, el culpable posible. No lo hemos podido demostrar porque finalmente... No sabemos qué es, no sabemos si lo podemos bloquear o no, con qué se puede inhibir. Hay, muchos, hay muchas cosas ahí todavía este, eh, por, por tratar de, de responder. Pero bueno, esto me dio la oportunidad, como les decía al principio, de ir a trabajar con una persona muy reconocida en el área de la, de la biofísica de canales iónicos. Ahora me cambié, en ese momento me cambié de canal. A, siguen siendo canales de calcio fui a trabajar con, con Eduardo Pérez Reyes, con eh, él es de origen mexicano, cuando yo trabajaba con él me decía soy este, hecho en México, nacido en Estados Unidos, porque su papá eh, mexicano, su mamá española que llegó aquí este, refugiada de la, de, de la guerra española, se conocieron en la facultad de medicina, terminando ellos dos la carrera, se fueron a los Tenayesh, y allá se quedaron, y allá hicieron la, ya, ya su vida. no este, Eduardo Pérez Reyes es reconocido porque fue la persona que clonó los canales de calcio dependientes de, de voltaje de bajo umbral. Eso fue en el 98. Yo llegué en el 2000 a trabajar con él, y terminamos todavía algunos trabajos, unos últimos trabajos, de, de, de clonación de, de estos canales. Estos canales están implicados sobre todo en aspectos de epilepsia, no son los únicos, pero algunas de las drogas que se utilizan para, este, para tratar la epilepsia, una de ellas el, el, el, de las primeras que se utilizó para tratar la epilepsia fue el, el, el, el Mivefradil. Si esto no lo pronuncie mal, Mivefradil. Este que se sabe que, entre otras cosas, porque no es selectivo, bloquea los canales de calcio tipo T. Entonces, fue una experiencia muy, muy agradable y, y estuve con él después de que terminamos, como les decía, estos trabajos en los que se terminó la clonación y caracterización de estos canales. Eh, hicimos un trabajo, aquí es una transparencia simple y sencillamente para mostrarles que hay varios tipos de canales. que Es una familia que tiene muchos, muchos este, miembros, 10 en total las subunidades que forman el poro del canal, hay subunidades, asesorias, y nosotros estamos interesados en saber cómo funcionan ¿no? En este caso, o, o como siempre ha sido mi, mi, mi historia últimamente, el interés es qué relación hay entre la estructura y función de los canales. ¿no? Entonces tenemos canales de bajo umbral, como estos, que son con los que terminé trabajando un rato, los de alto umbral, estos están muy implicados en la liberación de neurotransmisores, ¿no? Los, los canales tipo PQ, los N y los R, están presentes eh, en la sinapsis de los, de, de, de los sistemas nerviosos de, de muchos vertebrados, ¿no? Y son los responsables de la liberación de los neurotransmisores. Hay otros que están implicados, por ejemplo, eh, el 1,3 está implicado en la liberación de la insulina. No es el típico, pero bueno, eh, de, esos, de, de eso eh, está implicado. No quiero abundar en esto, no tiene caso. Eh, eh, sabemos que los canales de alto umbral están regulados por varias subunidades asesorias, una de ellas son las subunidades beta. Entonces, lo que nosotros pretendíamos es, una vez que identificábamos la región en la que se unía esta subunidad, saber si nosotros podíamos conferir esa regulación de un canal que no era regulado a otro canal que sí, perdón, de un canal que sí es regulado a un canal que no es regulado. Y, y esta fue nuestra propuesta, básicamente, ¿no? O sea, este este es un modelo que, que, que hicimos basado en un, en un canal que no tiene nada que ver con los de calcio, son los de potasio, que eran de los que en ese entonces eh, apenas se conocía su estructura en el 98. Eh, McKinnon, eh, una persona que está en la Universidad de Rockefeller, este. Que obtuvo el premio Nobel en el 2003 por sus trabajos en estructura de canales, junto con Peter Agraf, eh, por él por los trabajos en Acuorina. ¿no? Este, pero bueno, entonces nosotros tomamos como modelo y proponíamos esto: que era una estructura continua y que la subunidad beta lo que sea modular la apertura del canal, básicamente regulando la movilidad de esta asa. Y parcialmente tenemos razón ahora que ya sabemos más, sé que parcialmente tenemos razón. Este modelo creo que ya no es tan, tan, tan aceptado o tan útil como lo fue en ese momento. Estoy hablando del 2002, 2003, cuando terminamos estos trabajos. ¿no? Pues bueno, básicamente es eso, no la, lo que les acabo de, de, de mencionar. Y esto es un poco una gráfica, no mostrando que nosotros somos capaces de generar es, este tipo de, de, de modulación. ¿no? La, el desplazamiento de la curva será una de las críticas Esto nos habla de la sensibilidad del voltaje entre más a la izquierda esté la curva, significa que es más sensible al voltaje, entre más a la derecha, significa que es menos, menos este, sensible al voltaje, y eso fue lo que nosotros pudimos hacer, entre otras cosas, ¿no? que no, no, no, no viene el, mucho el caso ahorita este, de detallar. Eh, es, esto fue durante el 2002 al 2003, 2004, y después de ahí me moví, Aquí tengo una, un error, es una sola A. A la Universidad de Dalhousie en Canadá, que estuve trabajando ahí con, con el doctor Steve Barnes. Eh, en este caso, si mi interés, <ríe> obviamente, yo seguía buscando trabajar con canales iónicos y esta persona, eh, junto con otros profesores, la doctora Melanie Kelly, eh, el doctor, eh, ah, se me olvidó su nombre. Eh, William, otro era William Balrish y el otro es uno, una persona, Tremblay el, el doctor Tremblay eh, ellos conformaban un grupo que se le llamaba el grupo de la retina entonces el interés de ellos es diferentes aspectos fisiológicos y patológicos en la retina ¿no? eh, entonces este, esta es una estructura de la retina, nosotros sabemos que la retina está formada quizás es de los las estructuras más simples de la, del sistema nervioso, pero no por ello no deja de ser compleja su fisiología. Entonces, pues nosotros este, estamos interesados en estudiar los fotorreceptores, qué conductancias iónicas hay ahí, y particularmente hubo una que, que teníamos interés en, eh, en encontrar, y, y yo le he seguido un poco la pista, ya no trabajo en ello, pero le he seguido la pista, y. Eh, eh, no encuentro todavía alguien que haya podido definir exactamente la, la identidad de un canal de cloruro que es activado por calcio y eso está relacionado aparentemente a aquellas moléculas que se han identificado y que se sabe que están presentes en la retina con enfermedades degenerativas como esta la, la enfermedad de best está asociado con mutaciones en esta proteína que es la bestrofina. Y esto está, está asociado, les decía yo, con estas degeneraciones maculares que, que afectan la zona en donde nosotros tenemos los los, este, los los conos, que son los responsables de la visión de color y también de la visión de, de detalles. ¿no? Entonces, este, tratábamos de encontrar la relación que hay entre canales de cloruro y, y esta, esta enfermedad, solo que nosotros no trabajábamos con pacientes, estos registros que se hacían en, en las retinas de salamandra, en, las, en los fotorreceptores aislados de la salamandra, en donde vemos cómo se da un pulso que genera corrientes de calcio, y cuando se deja de dar ese pulso, nosotros eh, vemos cómo la corriente de calcio desaparece y aparece una nueva que es de cloruro sabemos que es de cloruro por la, por la sustitución iónica que se puede hacer y también sabemos que es activada por calcio porque cuando incluimos en la pipeta un quelante de calcio, estas corrientes disminuyen enormemente, pero bueno eh, eh, en ese sentido eso fue lo que intenté hacer ¿no? salamandra hoy en día ya se sabe su genoma ya está publicado hace un par de años eh, salió, y en aquel entonces no sabíamos nada de, de la calamandra, y por ahí una que otra secuencia, y lo que, lo que yo hice fue generar eh, prote, eh, un alineamiento múltiple de proteínas ya conocidas, ver qué regiones estaban identificadas, aquello que ven ustedes en fondo verde significa que está conservado en todas las proteínas que yo analicé, son proteínas de, eh, de ratón, de rata, de humano, de perro, de, de pez, de globo, de, de pollo, bueno, de gallos, gallos, de humano, de, de, de, de, de chimpancé, de bostaurus, o sea, de, de, de, de, del, del toro, este, son de las proteínas que en ese momento pude conseguir y, y las comparé y vi que había estas regiones conservadas. Con ello, generé una estrategia utilizando este animal como modelo, el ambistoma tigrino, eh, ¿Por qué utilizamos el ambistoma tigrinum? simple y sencillamente porque a diferencia de lo que sucede con, con, con mamíferos, en ambistoma tigrinum hay una gran cantidad de conos y de bastones y están distribuidos uniformemente en la retina. En caso de, de mamíferos están distribuidos en esa zona que se llama la fobia y es muy difícil aislarlos. Entonces es mucho más fácil trabajar con este animal. Entonces, este, aplicando técnicas de biología molecular, yo fui capaz de amplificar una región y después ya conociendo esta pequeña región, pude amplificar el resto de la, de la proteína. ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hice allá. Llegando a esta cala, me, me incorporé a esta cala en el 2007. Yo en aquel entonces no conocía prácticamente a nadie, salvo a una que otra persona y eso más bien de... de de, de oído ¿no? En realidad yo supe de esta de esta plaza que estaba disponible y que pude ocupar finalmente a causa de que quien, aquel, quien en aquel entonces era mi pareja ya había regresado a México ella regresó antes que yo y ella estaba visitando a, al doctor José Vargas a José Vargas a él sí lo conozco desde hace mucho tiempo eh, y ella visitando al doctor Vargas, en ese momento <ríe> llegó Jaime y, y, y Janet, así se llama mi ex esposa, o mi, ex, mi pareja anterior, este estaba tratando de conseguir una plaza o estaba viendo la posibilidad de plazas. Y entonces, ¿cómo se llama? Vargas, este, José, le dice a, <ríe> a Jaime: Mira. Ellos andan buscando trabajo, ¿por qué no los, los, los invitas a dar una plática y ves la posibilidad? Porque José sí sabía de, de la plaza, ¿no? Y, sí, y fue así como yo llegué finalmente, ¿no? De una manera indirecta a través de, eh, de, de José, lo cual le agradezco infinitamente al buen José, ¿no? Pero bueno, entonces, entrando en esta cala, ahora, esta, esta situación, mi interés por la fisiología de los canales iónicos Continúa, pero ahora la he eh, enfocado más bien a estudiar un grupo de canales que son los receptores ionotrópicos llamados de las o pentamédicos. Entre ellos, este, y, y, y Sara los conoce muy bien, son los receptores ionotrópicos para GABA, porque también hay receptores metabotrópicos. Eh, este es un esquema de esos receptores en el humano. En realidad, nosotros los hemos estudiado ahora en el acosil y resulta un tanto cuanto raro porque Jaime en realidad ya no trabaja con acosil. Eh, trabaja más bien ahora o continúa su trabajo con, con ratas, eh, estudiando la modulación de los neurotransmisores en los ganglios basales. Sin embargo, eh, hay cosas interesantes en, en, eh, eh, en el aspecto fisiológico de estos receptores en invertebrados. Y déjenme decirle que incluso hay este tipo de receptores o receptores similares a estos, incluso en bacterias, lo cual resulta un tanto cuanto raro. ¿no? Pero bueno, eh, el acosil ha sido nuestro, nuestro modelo de estudio y eh, en ellos, estos son algunos esquemas de la estructura de, de, los, de estos receptores, por ejemplo, los receptores agaba, hay diferentes subunidades, y dependiendo de esto y su farmacología, nosotros los podemos clasificar. Estos, los Rho, por ejemplo, son los que son los, de los pocos que son homopentaméricos. La mayoría de los receptores ionotrópicos están formados por diferentes combinaciones, sobre todo las sub subunidades alfa, las subunidades beta y la subunidad gamma o delta. Son de las principales. Hay muchas más y de hecho es yo no sabía esto antes de meterme, pero ya cuando entra, está uno dentro dice, ¿cómo se me ocurrió meterme en este, en este rollo, no? 19 subunidades, las combinaciones posibles, porque no es solamente cuántas hay de cada una, sino en qué orden van. Afortunadamente, la ciencia, o Dios, si es que existe, nos ha, este, o bueno, la naturaleza, o Dios que si existe, nos ha, nos ha hecho este, un favor, y de todos esos millones, porque son millones las posibles combinaciones, en realidad solamente existen unas decenas, ¿no? Pero bueno, les decía yo que en invertebrados es donde hay cosas que son interesantes. Este es un, este, eh, el, mi modelo de trabajo actual, que son los acosiles, eh, que, que por cierto también se han convertido en una plaga últimamente debido a que son relativamente fáciles de cultivar, pero son muy, muy adaptables a, a muchos ecosistemas. Eh, ah, perdón, déjenme hacer rápido porque no, este, no, eh, no puse en el orden y no quité el, la parte que debería de quitar aquí. Pero eso se arregla fácil. Entonces, si nosotros registramos células de, de, esta, de, de, de este animal, del, del, de una parte muy, que, que es una como su glándula hipófisis, es una, una glándula muy importante, regula muchas funciones, podemos registrar corrientes que son despolarizantes y eso es algo completamente novedoso. O sea, el GABA típicamente se le considera como un neurotransmisor de tipo inhibitorio, tanto los metabotrópicos como los ionotrópicos en, en mamíferos y otros vertebrados, pero en invertebrados existe esta situación y eso es algo que llama la atención y, y, y todavía peor, ¿y para qué le sirve a un, a un animal tener un receptor a GABA que sea depolarizante y, no que, y que no sea este, hiperpolarizante? ¿no? Y otra cosa que no, de la que no incluyo aquí ninguna transparencia, para aquellos que conocen un poco más acerca de neurotransmisores, hay receptores de este tipo que son activados por la histamina. La histamina típicamente activa a receptores de tipo metabotrópico en los, en, en los vertebrados, pero en los invertebrados también tiene esta, esta función. Y básicamente es en lo que estamos metidos ahorita, ¿no? en, en, este, en caracterizar eh, molecular y electrofisiológicamente a este tipo de, de receptores los hemos podido clonar, tenemos ya una decena de estos, de este tipo de receptores clonados, y entonces ahora viene la tarea de quién va, con quién, cómo, a qué responden, la farmacología es complicada en estos, en estos casos, no es tan abundante, Sara no me permitirá, me permitirá no mentir, es muy rica la farmacología en los receptores agaba en, en, en vertebrados, en vertebrados es es, es la muerte, ¿no? No hay nada que sea específico. Entonces, sí, sí es un poco eh, latoso, pero divertido de trabajar, ¿no? Bien, por mi parte sería todo, Jorge. No sé si quieras, este agregar no, algo. No, gra muchas gracias. Este, para darle la palabra a Mario, sí. este, que ya nos hablaría de la actualidad y un poco de la historia de, de neurometría. Mario, tu micrófono. Sí, sí, oye, ¿verdad? Sí. Allá. Perdón. Bueno. Pues. Opa. abajo a la derecha venga a ver es que ya tapo. Ah, si ya me tapa puedes darle F5 y debería de funcionar ya lo vi. ahí estoy bueno creo que esta era la primera la primera es la nueve líneas actuales. Bueno, pues a mí me tocaba hacer un poquito de historia del laboratorio de neurometría, el que lideró la doctora Talía durante un buen rato, y que fue al que yo me adscribí. Eh, bueno, cuando yo entré, este era, como hablaban ustedes, uno de los objetivos o el objetivo más importante para la doctora era hacer un estudio del encefalograma, sobre todo dirigido a niños con desventaja sociocultural, con desnutrición, porque eh, ahí estaba asociada con famoso doctor allá en Estados Unidos que se llamaba, se llamaba porque ya falleció, Irwin Roy John, él inventó esto de la neurometría y por eso hasta el nombrecito lo, lo heredamos. La neurometría es una técnica estadística para eh, clasificar los patrones encefalográficos, de quien sea, ¿no? evidentemente, sobre todo de, de humanos y de humanos que tienen patología. Pero este señor Roy John lo había hecho en varios eh, niños de diferentes países y encontraba un patrón eh, más o menos eh, homogéneo en diferentes culturas y aquí fue pues, donde entró la, la doctora Thalía con un proyecto ahí financiado por las Naciones Unidas en aquel entonces. Y eh, pues algo interesante que, que me parece muy interesante que encontró, pues es que muchas variables de desventaja sociocultural que uno ni pensaría, porque bueno, la desnutrición como que sí sería algo obvio. Pero cuestiones como la escolaridad, ¿no? de, de la mamá de un niño, influyen, pues, bueno, no solo en lo que sería obvio como su desarrollo psicológico, ¿no?, sino el electroencefalograma, ¿no? su actividad eléctrica del cerebro. Eh, que yo digo, en aquel tiempo fue eh, algo bastante interesante, ¿no? quizá no, no, sospechado. Ella también, como ustedes saben, trabajó durante muchos años en Cuba, en algo que yo recuerdo que se llama Centro, de, centro Nacional de Investigaciones Científicas, eh, que después allá en Cuba se derivó en un centro de neurociencias, en donde eh, un, un grupo muy entusiasta de de jóvenes cubanos, eh, fabricaban equipo de registro y hacían software para adquirir y analizar señal encefalográfica. Después de esto se, se convirtió en toda una industria, en una compañía de equipo encefalográfico y de electrocardiografía, y de equipo médico o biomédico que tiene su Sucursal también acá en México. Pero en aquel entonces nos, nos mandaban pues, prototipos para que con su experiencia la doctora Talía pues los calibrara. Casi siempre salían bien las cosas, pero ahí Jorge se acordará de también cómo batallamos para, para encontrarle el, el, el punto a la. A la, a la, para analizar correctamente esta señal de, de encefalografía. Ya este, cuando... Un día tenía yo casi la maestría, en aquellos últimos años de los ochentas, eh, se empezó el interés por algo que se llama potenciales relacionados con eventos, que son... Como producto del electroencefalograma, nada más que se asocian a un estímulo que se da a propósito de alguna cosa como la atención, como la memoria, como el lenguaje que se quiera eh, estudiar. Esto de la atención a la memoria el lenguaje pues, es algo muy... se los digo así de forma muy general porque... Cada una de estas cosas pues tiene una serie de eh, procesos más pequeñitos y que están ligados. En fin, eh, pero para no abrumar con detalles, pues eh, esto es lo que en aquel momento interesaba en el laboratorio para tener... Eh, algo que permiten los potenciales relacionados con eventos y que hasta en aquel momento no permitía el electroencefalograma, que es el estudio puntual en el tiempo de, eh, eh, de algún punto que nos interesara de estos procesos y que aplicamos a niños con trastornos del aprendizaje, que también era una, un tema que, que le que me interesaba mucho en el laboratorio en aquel entonces, eh, ya eh, Hershey Marossi había hecho algunos eh, pues, descubrimientos con nuestros potenciales y, y ahí andábamos eh, eh, Jorge Bernal, Alfonso Reyes y yo pues, como dice ahí en tres palabras, implementando, registrando y analizando. Solo que eso nos llevó años y las tardes y noches de, de los ochentas, eh, tratando de que todo esto estuviera correctamente hecho. Y pues obtuvimos ahí también resultados interesantes. A la par, la, eh, sobre todo la doctora Thalía y la doctora Elcheved estaban desarrollando técnicas de análisis del eje cuantitativo. Esto es el, el encefalograma, se convierte en una matriz de datos y se pueden hacer ahí eh, pues muchos análisis que no se ven a simple vista eh en un encefalograma que seguramente ustedes han visto en la, en la televisión, en alguna película, eh, y que eh, aplicaron primero a estos niños con trastornos de aprendizaje, después eh, hubo el interés de desarrollar otras técnicas basadas en lo mismo, pero que eh, se apoyaban mucho del, del software que hacían los cubanos, y que aplicaban también en patologías, ¿no? en pacientes, varios estudios que junto con el doctor Toño Fernández Bouzas, eh, que trabajaba en el Hospital General, tenía sus pacientes con tumores del sistema nervioso. Y en los últimos años, los primeros 90, me acuerdo, eh, eh, pues tuvieron bastante éxito en el eh, análisis la localiza, de la localización, de, eh, de que bueno, diferentes tipos de tumores se reflejan eh, como en diferentes ritmos del encefalograma. Y, y bueno, pues eso también tuvo su auge. Eh, por ahí estaba recordándole en, la, en una etapa ya última que eh, trabajó Elizabeth Marosi, le interesaba mucho la emoción, pensaba que estaba implicada también en los trastornos del aprendizaje, y le echó muchas ganas a un estudio psicológico y electrofisiológico con electro, con potenciales eh, de este tema complicado. Y, pues más o menos, eso es hasta donde recuerdo algunas de las cosas que, que pasaron antes de que Natalia eh, pues, Natalia emigrara allá al Instituto de Neurobiología de Juriquilla, que fue en el año 97, no sin antes pues sido eh, responsables de varios proyectos eh, ante Conacyt y ante estas instancias para Conseguir el dinero necesario. Por ahí me acuerdo que, que finalmente un equipo ya de tipo comercial, que se llamó Medicis, Cuba, eh, fue donado. Eh, durante varios años estuvimos ahí registrando y haciendo todo esto que les contaba con los niños. También a través de instancias de ella se adquirió el un equipo de registro neuroscan, que es eh, de otra compañía, es, eh, en ese origen era americano, ahora me parece que es alemán, pero eh, pues costaba bastante dinerito, y de alguna forma eh, pues nos hicimos de ese equipo para seguir eh, registrando. Después, pues... Nos quedamos a trabajar, eh, Jorge, Guillermina, Elcheve, todavía una buena temporada. Eh, eh, Alfonso, que después también se tuvo otros intereses y se fue a hacer otras cosas. Y, y yo mismo, eh, pues tratando de continuar con la línea de... Eh, ahí nos topamos también con la huelga que ustedes recuerdan, la del 99, este bueno, pues fue también todo un, un problema para, para continuar. Y eh, después eh, la reorganización del posgrado, el hecho de que también eh, la, la ENIE Pistacala se convirtió en en tacala por ahí de principios de siglo. Ustedes sabrán mejor cuándo fue eso. Estaba de estaba director Felipe Tirado. Eh, eso tiene que ver ahora con, con una maestría que sustituyó a la maestría en neurociencias, pero eh, tenía pues, otra orientación. La maestría se llama en neuropsicología clínica. Y... Eh, está al frente de ella Guillermina Yáñez. se inició formalmente en el 2005 y bueno, pues eso trajo también otros horizontes que estaban también más eh, enfocados en la parte neuropsicológica, que no es exactamente lo mismo que la parte de neurometría, o electroencefalografía ¿no? que nosotros habíamos estudiado. Así que pues eso abrió básicamente otra, otra línea. Eh, pues ya más recientemente les hablo de, de lo que se está haciendo en el laboratorio de neurometría, pues también con base en toda la experiencia que se ha tenido con el estudio de estos famosos trastornos del neurodesarrollo, que eso abarca varias. Eh, pues eh, entidades clínicas como el trastorno de déficit de atención, que es muy famoso, y sobre todo el trastorno eh, de aprendizaje de la lectura, que ha sido eh, un punto en el que pues, hemos acumulado eh, experiencia en cuanto a la parte diagnóstica, pero no se había desarrollado en sí. Algo para ayudar concretamente a, a los niños que tienen este problema y que son bastantes, no se crean, en, en, dentro de un grupo escolar, dentro de una escuela normal. Uh -huh. Si ustedes se asoman a varios les cuesta trabajo aprender a, a leer y eh, pues eh, basados en, en esta cuestión sobre todo de la neuropsicología, se ha desarrollado un programa de intervención para ayudar a estos niños con sus habilidades lectoras. Técnicamente se enfoca en algo que se llama conciencia fonológica, conocimiento del principio alfabético. El programa de intervención está ya editado y lo mejor del caso es que ya se está aplicando a niños en, en, en un lugar distante de acá, que es Pinotepa Nacional, en Oaxaca, eh, a instancias de, de una alumna muy entusiasta que es de allá de Oaxaca, y de eh, el tesón también admirable que tiene Jorge para para enfrentar todas las batallas que, que implica entrar a trabajar con niños y hacer una bola de, de trámites burocráticos para que te los presten y para que puedas este, eh, pues darles esta ayuda. ¿no? Eh, otro de los intereses más recientes ha sido también el estudio de los adultos mayores el medio urbano y del medio rural eh, también a instancias de, de alumnos de Jorge pero que pues también él ha entrado a capotear <risa> las broncas eh, interesa mucho esto de, de eh, mediante herramientas neuropsicológicas electrofisiológicas y ahora bioquímicas de una colaboración que se tiene con la doctora Salgado ahí en en el centro médico, eh, estudiar los efectos de la actividad física, tanto incidental como del ejercicio, y de actividades recreativas, específicamente estaban estudiando a unos adultos mayores que practicaban teatro, cómo eso ayuda o no ayuda, o, o qué tanto ayuda a que, el, sobre todo el deterioro cognitivo, eh, que se nos viene encima con esto de la edad, pues pueda, eh, al menos no, ser rápido. Pero bueno, eso es otro tema. Uno de los, finalmente uno de los hitos aquí también, debido al, a la inquietud de, de don Jorge, es que se abrió un equipo de estimulación magnética transcraneal una técnica que está en boga para, pues, para revertir muchas de estas enfermedades resistentes, ¿no? como la depresión, sobre todo hasta donde yo sé sí ha tenido mucho efecto en, en, en deprimidos que son resistentes a los fármacos y a otro tipo de tratamiento. Pero eh, él junto con... Eh, pues un, un grupo de investigadores que trabajan con el doctor Fructuoso Ayala eh, está viendo qué efectos tiene en niños con trastornos del espectro autista, lo cual eh, pues es interesante, es un proyecto que está ahorita eh, realizándose, así que pues ya les contará. Eh, Jorge y su grupo de estudiantes, ¿cómo va esto? Eh, por otro lado, eh, seguimos empeñados en, en conocer, porque esto es básicamente interminable, eh, el estudio de algunos procesos cognitivos que están afectados en estos niños, que ya les decía yo, tienen trastornos para aprender a leer, Además, hay otros niños que tienen trastornos para la aritmética. Y para Colmo hay niños que tienen problemas de las dos cosas. Así que eh, todo esto nos sigue interesando, tanto desde el punto de vista pues, conductual, propiamente, que es lo que ve la neuropsicología, y de eh, eh, la electrofisiología, con con el electro y con los potenciales relacionados con eventos, porque eh, muchos aspectos de atención, de memoria, de lenguaje están eh, sutilmente afectados en, en estos niños. Pues ahí queremos seguirle otro rato viendo esto. También eh, otros alumnos, sobre todo de la doctora Belén Prieto. Eh, tenido a bien también eh, estudiar otro tipo de trastornos del desarrollo de unos que tienen base genética muy clara, como es el síndrome de Williams en donde también está empezando a desarrollarse investigación esto, eh, pues básicamente todos los que estamos ahí estamos interesados en esto eh, particularmente otros alumnos míos también eh, se interesaron por, por un aspecto específico del lenguaje que se llama procesamiento semántico y que nos habla mucho de la comprensión que tienen las personas del lenguaje, que es algo también sorprendente. Eh, estamos viendo algunos pacientes con Parkinson y con epilepsia del óvulo temporal que... Eh, eh, pues de manera sutil y antes de que empiecen pues las manifestaciones eh, más eh, severas, por ejemplo, de Parkinson, eh, pudieran tener eh, un, un indicador, un marcador en los aspectos de su comprensión del lenguaje que fueran eh, un foco rojo para poder pues, prevenir o mitigar o enlentecer esa enfermedad neurodegenerativa. Eh, lo mismo, bueno, también a los niños que tienen trastornos de aprendizaje de lectura. Estoy trabajando yo en estos temas. Ya, Ay, creo que me faltó una. Pues creo que no la puse, pero no quería dejar de mencionar también eh, estudios que está haciendo el doctor Juan Silva, no está en la, en la DIAPO, sobre obesidad. Eh, está aplicando también técnicas de la neuropsicología, pero están haciendo ellos estudios pato de patología de cerebros de de pacientes que fueron obesos y que tienen pues, una serie de, de cambios cerebrales, ¿no? que eh, quizá en principio uno no, no pensaría que la obesidad también afecta a ciertas zonas cerebrales. Y eh, también eh, tiene una alumna que, que estudia el envejecimiento, desde el punto de vista de los diferentes estilos de vida y del control emocional que, eh, que tienen los adultos mayores. Eh, hasta donde sé, eh, hay algunos de ellos que se vuelven demasiado responsivos emocionalmente y por el contrario otros que con la sabiduría que dicen que dan los años, eh, tienen como un mejor control. Bueno, pues básicamente eso es un poco de la actualidad en este laboratorio de neurometría. Y creo que con eso terminamos. No sé si Jorge vaya a comentar una cosa más. Oh, yo creo que ya... Este, Gracias, Mario. ya nos pasamos el tiempo. Ya ha dicho lo suficiente, sí. quizás hasta de una forma muy cansada ya. Así es de que ahí le podemos dejar. Bueno, pues, pues le agradezco al doctor Jorge, al doctor Mario, al doctor Juan Manuel, su, sus ponencias. También a la doctora María, también porque le, que todo aquí te ha esto de la presentación, por darnos un panorama del de rompecabezas de lo que es el grupo de Neuro siempre nos ocupamos una hora y media, siempre ocupamos una hora y media han ocupado una hora y media entonces, este, pero este no estamos sé dentro, si, estamos si habrá de algún comentario en el grupo que quieran hacer antes de pues, dar por concluido esta, este seminario Sara Bueno, este, aprovechando o agradeciendo que me hizo visible Juan Manuel, les quisiera comentar algunos antecedentes. Uy. ¿Estoy todavía? Sí, sí, sí. Algunos antecedentes porque empezaron entre 82 y 84 del proyecto de neurociencias Cuando empezó el proyecto Emilio invitó a Víctor Alcaraz, al doctor Víctor Alcaraz quien a su vez invitó al doctor Paul Bajerrita, que ah, trabajaba sí. en sustitución sensorial y en plasticidad sí. cerebral. Entonces, el primer proyecto que se había planteado era sobre plasticidad cerebral. Este Víctor y Paul nos invitó originalmente a Erschewed, a Simón que llegó antes que Javier Flores, justamente mm. él fue el que diseñó el laboratorio de electrofisiología, a Jesús Machado y a mi... De hecho, la primera plaza que yo tuve en esta cala fue en el proyecto de neurociencia, un modelo de ratas hipertensas sobre plasticidad cerebral, que quien me examinó entre ellos había sido Víctor Alcaraz y Talía Harmon. Más o menos al mismo tiempo fue cuando se hizo el cambio en, en posgrado, que Víctor Colotla dejó farmacología conductual y se fue para la facultad donde entonces yo me cambié, dejé el proyecto de neurociencia, que estaba en investigación y me cambié a la coordinación de posgrado. En lo que se hacía, se decidía si Paul se iba o no, este, empezamos a trabajar justamente en retroalimentación biológica uh -huh. con Víctor Alcaraz, Ercebet Marosi Inel Alcalá y yo. Finalmente decidió que no venía este Paul y entonces ya se invitó a Talía y empezó el proyecto de neurometría, que el primer laboratorio incluso lo tuvo en una parte de farmacología conductual que estaba en el L6 y que yo le prestaba a Talía. De hecho, el primer microscopio que compraron en la unidad lo compraron con recursos de posgrado que cooperé con este machado. ¿no? Entonces, es parte del antecedente como para que quede. ¿no? Gracias. Gracias, Sara. Qué interesante. Muy bien. Ahora que lo escriba, Sara, porque de eso no nos lo vamos a aprender. <risa> no, la, la ventaja más bien es que quedará en video, ¿no? Así que lo podrán consultar y escribir bien. para este que quede fijado como parte de la historia del proyecto. ¿Alguien más de la audiencia que quisiera comentar algo? Yo quiero comentar una última cosa, ahorita que, que recuerdo y que, y que Sara comentó esto de, de laboratorio. O sea, yo recuerdo, en el fondo fue 94-95, yo hice mi maestría con Arturo Ortega, sin ese hermano de Elizabeth, se llama Ortega, su hermana, ¿no la conoce Sara? ¿Cómo se llama? Hay Guadalupe. Una que está, Guadalupe Guadalupe Ortega es mm -hmm. en Izacala y hay otra, bueno, no, el otro es Enrique que está en Biomedicas, No, sí, si Ortega. No, no es Guadalupe. No Entonces es que Guadalupe Ortega. Sí. Ella trabajaba con un modelo de, de pichones, ¿no? De y no sé exactamente. Yo lo único que recuerdo es que vine porque necesitaba un cerebro de pichón <ríe> y ella me ofreció un par de pichones para, para obtenerlo. Pero no sé exactamente no, no sé. qué trabajaba y no sé si tenían alguna relación con, con, con, con, el, con la zona de, con la parte de la UIC, No, No. Lupita entró a la maestría en psicología, creo que cuando lo dejó Javier Nieto, según recuerdo, y la verdad nunca supe bien qué, en qué trabajaba Lupita Ortega, a lo mejor Rosalba, se sabe mejor los antecedentes, porque ella estaba en esa, en esa maestría, pero no, Lupita nunca estuvo en la UICS. Ok. Gracias. Bien, este, es el momento para ir complementando estas historias que se van tejiendo, ¿no? Yo, yo, yo pienso que en particular este grupo es complejo, ¿no? En el sentido de ir tejiendo como las historias. Uh -huh. Gracias, Sara, por compartir parte de, de, de la historia del grupo. Y pues bueno, si no, hay, si no hay más comentarios, entonces lo que voy a hacer es, pues, parar el grupo, el grupo de internet.